Pero no, no, no, no baja nada. No llego a matar a nadie. Mi cuerpo sigue en tu conciencia. Tu cuerpo sigue en mi conciencia. Ayuda blood. blood. gente que fue, me están matando. es que de arena no sí. me culpa en realidad me con siempre con noobs y yo aquí sufriendo Karen no quiere que salga mi 100% pero yo no me pasaré de eso No me va a pasar porque ya no va a nivel ¿eh? First blood. Hola, Sandro Gaming. How's it going? Double kill. Al la 1 Si ¿Sí, no Dos maté ya Vamos, vamos, tengo que matar más Pregunta Para la persona que te ahí ¿Cuántas personas me están viendo ahorita? Корректор Sandra, ¿Cuántas personas me están viendo? A ver, responde un favor. Yo sé que no hay muchas personas. Una crack! Le hemos vuelto a la vida, gente. Pero tenemos que ganar, gente, para reivindicar lo malo que hemos hecho hoy, hoy, hoy día en la madrugada y hoy en la mañana. Mejor de hecho, hoy día en la Oh Tienes sí, razón, tras. No importa las personas que estén aquí, o sea, mejor dicho, no importa tener muchas personas que me vean, pero lo importante es que, que me divierta. Sí tienes razón. Eso es lo que siempre hago, pero a veces me ganan. Saludos para mi gente del Team Player. Saludos. Saludos, P. Para esa gente del Team Player. sin tener derrotas la ya es tú sabes? ¿Mm? Ah. no no no no quiero irme de pepón ¿sí? si no la voy a manchar lo voy a embarrar ¿Cómo? están ahí están don't kill boya tengo frío Hemos regresado a la vida y luego tengo que lavar mi ropa de frío